Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana, en esta jornada de lunes. Estamos con invitado especial, Leandro Rinaldi, que es presidente de la comuna de San Eduardo, a quien le agradecemos la gentileza de acercarse hasta Venado hasta Turto y hasta el canal. ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias Juan y por sobre todo a todo el equipo de, de VerTV, que es un, un verdadero placer eh, bueno, poder visitarlos, charlar, contarles un poco y, y bueno, formar parte, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eh... Siempre con actividad, siempre con trabajo, como corresponde y como es inevitable cuando uno asume una obligación o un compromiso tan grande como es conducir los destinos de, de una comuna, de una localidad. Y en particular una como San Eduardo, ¿no? que creo que está en un proceso muy interesante de, de crecimiento. Bueno, sabemos que hay una realidad que ha cambiado para el pueblo cuando fue la, la, la pavimentación, que hoy ya debe ser algo que tienen naturalizado, ya habituados, acostumbrados, pero que en términos reales digamos, sigue siendo algo novedoso para, para el desarrollo del, del pueblo. ¿no? Sí, totalmente. Eh, el, el acceso pavimentado fue un suceso increíble y que cambió la perspectiva y cambió la, la, la vida del pueblo uh -huh. hacia el futuro. ¿no? Sí. Eh, y hoy, bueno, eh, vive ya otra realidad en donde tiene un perfil de crecimiento, eh, eh, le da perspectiva futura, creo que uno siempre, siempre dice. Así que, bueno, por ese lado muy contento y uno tener la posibilidad... Y la responsabilidad de, de dar lo mejor de sí para que San Eduardo eh, siga creciendo, siga transformando, es un gran desafío eh, y algo que por ahí todo nuestro equipo lo toma también con, con mucha responsabilidad y con un disfrute, ¿no? Porque eh, si bien es eh, la actividad pública, es, eh, tiene muchas aristas, es, hasta por ahí, es resolver problemas, pero bueno, cuando uno lo logra, tiene, eh, es muy satisfactorio. Nosotros hoy por hoy, eh, bueno, siempre lo digo, día a día trabajamos para mejorar cada vez eh, mucho más los servicios, para eh, eh, que la administración sea muy clara, sea austera y que todos los recursos puedan eh, verse reflejados en la obra pública. Uh -huh. ¿Por qué? <coughs> En los pueblos es muy importante eh, la calidad de los servicios, que es un poco el fuerte que uno puede un poco más dar sí. hacia el vecino en cuanto a un, un gran, muy buen corte de pasto, un muy buen servicio de riego, una limpieza. Eh, lo, para nosotros es muy importante también los caminos rurales, porque hace a, nuestra, a, a nuestros grandes ingresos sí, claro. y nuestros recursos. Y es lo de, de, lo, de, lo, de nuestra actividad central. Pero por ahí no tenemos la capacidad eh, de obras propias, entonces ser austero y, y gestionar, gestionar ante los diferentes entes, sea la provincia, sea nación, para las diferentes eh, obras es fundamental. Y esa austeridad es reflejarla en obra pública, que es lo que día a día tratamos de hacer. ¿Por qué? Porque nos falta. Uh -huh. Es, es eh, una luz más, un cordón culeta claro. más. Es trascendental, sobre todo para una localidad que tiene aspiraciones y, y que lo está plasmando esto de crecer, digamos, ¿no? Crecer implica tener más servicios, mejores servicios, también ¿no? para, para ofrecerlo también como, como un atractivo y, y como una, una condición de vida ideal para, para el vecino, ¿no? Totalmente. Eh, nosotros ya, por ejemplo, como dato de color este año y, y lo que fue el año pasado, mm. eh, bueno, desarrollamos, eh, teníamos <coughs> eh, una gran parte de urbanización te lo permite hacer el cordón cuneta. Por ahí a lo mejor sí. en la ciudad están más acostumbrados a poder ver una pavimentación. Para nosotros es muy difícil por las magnitudes que uh -huh. tiene. Pero ya el hecho de hacer un cordón... Sí, sí, cambia mucho Cambia mucho, ¿por qué? Por la circulación del agua en, en primera instancia y porque le da forma, uh -huh. estructura. Y lo que sí le hacemos mucho hincapié luego es a empedrado en la calle. Claro. Cambia mucho. Eh, particularmente hicimos una serie de badenes y ya hemos construido cuatro cuadras. Y mm, tenemos el material y ahora estamos en pronta nueva ejecución de unas eh, seis cuadras más, con una perspectiva de seguir haciendo mayor cantidad. Eh, y otra de lo, del, hace poco inauguramos una nueva iluminación totalmente nueva eh, que no, no había ni un cable uh -huh. de una plaza. Y estimamos que en unos 15 o 20 días va a estar la fecha, ya va a ser para esos días, de también todo un espacio verde del ferrocarril, que estamos haciendo una iluminación totalmente integral para la salida de lo que es la localidad de Santi Espíritu, que ese era uno de los grandes ejes, sí. que es el, el urbanizar y el iluminar, por un concepto de seguridad, los diferentes espacios verdes. Claro, sí. Que, empieza, que es cambiar la fisonomía de, de la localidad, básicamente, ¿no? Exactamente. Empezar a darle un, un tinte más urbanístico, si se quiere, ¿no? En un punto. Sí, lo urbanístico es importante porque, bueno, no, no, no, nos hace crecer y nos hace estar eh, cada día un poquito mejor. Pero a, lo urbanístico, en este caso, va muy de la mano de la seguridad. Uh -huh. Que para algunos es, es muy importante. Eh, tenemos un, un proyecto bastante grande de iluminación particularmente terminamos de comprar eh, un gran número de columnas para iluminar un sector del pueblo que le falta mucha luz, que no solo van a ser los espacios verdes, sino las calles en general, claro. como corredores centrales. Uh -huh. Hablas de seguridad y uno piensa que San Luis es un tema que debe pasar al margen, sin embargo, bueno, también, también hay que... Hay que... Más que nada prever, ¿no? O evitar conflictos futuros. Exactamente, esa es la palabra. La prevención creo que es fundamental, eh, que es uno de los grandes temas, particularmente otro de los grandes ejes de seguridad que estuvimos realizando, fue el, la renovación del de sistema de videovigilancia. Uh -huh. Nosotros tenemos bueno, unas 12 cámaras, que eh, las más importantes se cambiaron por de mejor calidad y acabamos de terminar, que ya se iba a anunciar, la mejora en el sistema en la cual circula la información que va a ser todo por fibra óptica. Para darle una estabilidad y una seguridad a la información mucho, mucho mayor. Y otro de los ejes que estamos trabajando hoy por hoy, que en poquito ya va a estar, que es importante, también por la, por la prevención que hay que tener sobre los jóvenes, es eh, la colocación de unos buzones de la vida, Bien. que también lo queremos... Eh, enganchar, por así decirlo, equiparar sí. con una serie de jornadas de, de prevención en cuanto eh, al cuidado, a lo, a lo que son las sustancias, que creo que el gran eje que todos tenemos uh -huh. hoy es cómo se instala eh, esto en los jóvenes. Sí, que hasta hace unos años parecía algo impensado abordar una localidad chica. Sin embargo, sí. hoy ya son parte de la realidad. No, no, no, no tenemos que ser exentos de eso. Claro. Eh, siempre lo que se pueda prevenir... Tiene que estar, es fundamental. Uh -huh. sí, es sí, fundamental. Totalmente. Bueno, Bueno, eh, me contabas también fuera del micrófono que se avanza sobre todo con el camino que une con, con Santi Espíritu, que, es, que, bueno, que es muy importante y un vínculo ahí de, de, con la localidad también muy, muy grande. ¿no? Sí, San Eduardo tiene una relación de hermandad prácticamente con sí. la localidad de Santi Espíritu. En mi caso particular, tengo una muy buena relación de amistad con César Bainotti, que es uh -huh. el presidente de la comuna. Santi Espíritu es una localidad un poco más grande, eh, más del sí. doble que nosotros. Y, bueno, eh, logramos en un momento, hay un proyecto de provincia del Ministerio de Producción que se llama Caminos de la Ruralidad. Sí. Eh, en la zona, varias localidades lo han logrado, incluso está Venado Tuerto, Magiolo, eh, perdón, eh, María Teresa, Carmen, Murphy. Sí. Eh, Murphy, hubo varios casos, nosotros no queríamos ser menos, y... Mmm, eh, la verdad que eh, estamos muy agradecidos con, con el Ministerio de Producción y con el subsecretario de Ruralidad que es Matías Giorgetti que nos uh -huh. ha recibido muy bien y el acompañamiento de Vialidad y presentamos lo que se llama un corredor productivo que un corredor productivo eh, en nuestro caso se aplica sobre una ruta provincial que es la 4S la continuación del, claro. paso, del, acceso. del acceso asfaltado y es un corredor porque une dos localidades, no son de manera individual. Si bien es un corredor de lo más grande, en teoría va a ser del Departamento General López y entre los de la provincia, eh, es muy importante, ¿por qué? Porque no solo tiene un enfoque sobre la producción que nuclea tal vez a unas 15.000 hectáreas con lo que representa, sí. sino el gran impacto que es lo que, lo que uno siempre trata de, de prever y, de, y de, de, de, de darle las mayores herramientas, que es lo social. Por ese camino circula una línea de colectivo que todos los días trae a 30 alumnos de la zona de Santi Espíritu a San Eduardo y por otro lugar trae hasta 10 docentes. Circulan un, una médica, circulan dos enfermeras. Sí. Tiene y propiamente una línea de colectivo. Por eso tanto Santi Espíritu como nosotros le hacemos tanto hincapié al mantenimiento de ese camino y lograr esto que a su vez tiene el apoyo de vialidad, que no es dato uh -huh. menor porque te da una capacidad técnica distinta, es fundamental. Por eso venimos trabajando, es un proyecto grande, tanto para Espíritu como para nosotros, una de las gestiones más importantes de este año y que tenemos mucha fe por cómo nos han tratado y, y por cómo se lleva adelante y por el impulso que tiene el Ministerio incluso uh -huh. eh, de, de poder verlo. Y además creo que es una gran muestra del ministerio, porque tanto en mi caso como Santi Espíritu, Uga, César, somos de, de aristas diferentes en el sí. ámbito político y realmente tanto la provincia con el, eh, con el ministerio como nosotros hemos logrado una concordancia muy buena, muy importante y creo que son los puntos que hoy hay que rescatar si poder avanzarlos y que no tú despelea y eh, se pueden lograr grandes cosas entre, entre todos tirando hacia lo mismo. Uh -huh. ¿En qué punto está ese proyecto hoy? ¿Ya está aprobado? ¿Ya está iniciado ahora? Ese no? proyecto está eh, ingresado en el expediente, Ingrisado. con trabajo, estamos esperando una reunión eh, entre el Ministerio, Las, ya tuvimos Ministerio sí. con comunas, pero nos falta con el sector productivo y social. Bien. Una vez que eso se logre, que yo estimo que un poco ya va a estar, porque bueno, está todo muy eh, concordado y, y adelantado. Se puede dar la aprobación, que luego se requiere la aprobación del ministro, pero bueno, eh, también es, eh, es, eh, es importante para todos claro. y tenemos mucha fe que, que va a ir avanzando. ¿Cómo está el camino ese? El camino, bueno, un camino eh, muy erosionado, un camino de alto tránsito, eh, particularmente nosotros es el camino que más arreglamos, Espíritu mm. también, un camino que est esta mejora le va a dar una, una solidez, importante, pero que lo requiere. Porque, por ejemplo, en días de lluvia intensa nosotros siempre salimos lo primordial que no se haya cortado o si tiene agua, cómo desagotarlo y alisarlo claro. para la circulación. ¿Son cuántos kilómetros? 20 kilómetros. 20, claro. eh, una magnitud de importante. Ahí uh -huh. estamos hablando de una obra que eh, tiene aproximadamente 25.000 o 24.000 toneladas. Son 800 camiones de piedra, bueno, pero mucho. no es solo la piedra. Es mejorar el bajo, estructurar el camino, colocarla como tiene que ir. Por eso eh, el, el trabajo que desarrolla el Ministerio y en conjunto con Vialidad, para nosotros uh -huh. es, es, es, es fundamental, porque se logra un gran trabajo hecho. Seguro. Bueno, ojalá que se, que se concrete cuanto antes, digo, ¿no? que, se ponga, que se ponga en marcha. Bueno, y hay una gran novedad para el pueblo que es la llegada del cajero automático, digo, que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, digo, generar servicios para la comunidad. Parece algo. Este, Una olvidado hoy, pero bueno, San Eduardo no, no tenía cajero, no tiene cajero. No, San Eduardo en el pasado tuvo banco, sí. anteriormente lo que fueron las cajas de crédito, luego claro. derivó en lo que fue el Banco Bancovid, con la quiebra del Banco Bancovid desapareció el sistema bancario en San Eduardo. Eh, siempre se dependió Estamos por la casi, casi 30 años, digo, ¿no? En el año 95, 28 años. Eh, mucho, 28 mucho tiempo, años. claro. Eh, lo cual era una sucursal importante, la de San Eduardo, uh -huh. San Eduardo con, desde la época que fue más colonia, que era más grande. Sí. Eh, lo cual, todo, todo este tiempo, ¿de dónde dependía San Eduardo? De venado tuerto. Lo cual ya era, era una costumbre, la la gente, el, el, el, el solo hecho de viajar para ir al banco, era, sí, sí. era como una obviedad. Sí. Y se nos dio la posibilidad por una gestión anterior, primero con un gerente que hoy bueno, ya no está, que un gran agradecimiento a él, que se llamaba Nicolás Escollo, hoy en, ya en otra sucursal. Y hoy por hoy con, con el gerente actual, con Pedro y con todo el, el equipo de PYME y del sector regional, que para nosotros fueron trascendentales y un nivel de, de profesionalismo muy grande, se pudo lograr. Obviamente nosotros estamos tratando ya y empezando a operar mucho más con el Banco Nación y ir llevando las herramientas para maximizarlo. Eh, el cajero se logró. Con ello, nosotros tenemos hoy la aprobación desde el punto de vista legal uh -huh. eh, y administrativo. Lo no, que nos está faltando hoy, oh, no es que nos está faltando, sino que ahora estamos en, en, en uno de los últimos pasos que es eh, la firma de un contrato por el lugar donde se va a realizar y luego que es lo, lo que ya pronto va, va a comenzar, es la construcción del lugar donde va a estar. Así que muy contentos porque trae una gran solución sí. en, en cuanto al pago de los sueldos que realiza la comuna, el pago de los jornales. Y un tema que yo le hice mucho foco es, por seguridad y por comodidad, San Eduardo tiene aproximadamente 250 jubilados que cobran en efectivo en San Eduardo en el Correo. Entonces, un... Yo un día se lo planteé, eh, un día de enero, un pago en, en pleno mes de enero mm. de diciembre con 40 grados al rayo sí. del sol, y, y aparte la seguridad de que va un camión de caudales a un lugar que no es bancario. Claro. Por eso, eh, eh, esto trae muchas soluciones, o como nos ha pasado un fin de largo, me sí, quedé sí. sin efectivo. Tengo que ir a Venado Tuerto o a Santi Espíritu, que hay también banco, a retirar algo de efectivo. Sí, sí, Por eso esto creo que fue un, un gran punto y un trabajo que, que le agradecemos a todos los que nos han ayudado y principalmente al entendimiento con el banco y quien nos dio la herramienta fue Banco Nación, uh -huh. eh, que eh, consultamos en, otro, en otras entidades, pero ellos fueron quienes, quienes bueno, nos dieron la llave. Y tuvieron la predisposición de concretarlo. Digamos. Totalmente, porque también un, un cajero tiene una inversión importante, claro, que no es dato menor. ¿Dónde se va a ubicar? Ya está definido. Sí. Eh, queremos colocarlo a la par de la comuna porque para hacerlo más sencillo está pero bien. nosotros el, el, la comuna está sobre calles de ripio calles enripeadas, y una de las exigencias es que tiene que existir asfalto o oh, hormigón sí. por eso eh, quienes nos contribuyó muchísimo y le queremos agradecer enormemente al haberse acoplado es a la cooperativa eléctrica de San Eduardo que además también hoy por hoy ya es también un nuevo cliente del Banco Nación y que bien. opera con Banco Nación y ellos nos brindan el lugar por el acceso uh -huh. y el cajero se va a ubicar en lo que es el edificio pegado al, al edificio actual hay que construirlo de Cooperativa Eléctrica bien en cuánto tiempo esto ya es, es inminente un poquito sí nosotros estimamos que entre uno a un mes más a dos meses para que se termine porque obviamente existe una, una línea administrativa lo que nosotros tenemos es la confirmación y la habilitación. Nos falta ahora los últimos pasos que son lo que tienen que ver con la construcción. Bien. Una vez habilitado la parte de arquitectura, es construirlo. Yo estimo que eso va a llevar otro mes. Así que esperemos que en unos 90 días, 120 días, Bien. Eh, esté en funcionamiento lo bueno, fundamental. Este, este, año, este año va a ser seguro. Este año va a estar. Lo importante... Era la habilitación. Sí, sí, todo el procedimiento legal, digamos, encontrar el banco interesado, completar, digamos, los, los Lo pasos. fundamental era la que eh, el, el sector zonal y la habilitación venga de Buenos Aires. Claro. Eso era el, el, el alma mater de, de, de toda esta actividad que, que, bueno, se logró. Y vuelvo a insistir, para nosotros eh, un gran agradecimiento a todos los integrantes del banco que hicieron esto posible. Bien. Leandro, estamos en una semana especial, año electoral, semana de cierre de listas. ¿Cómo, ¿Cómo está el panorama? ¿Vas a ir por una reelección? Bueno, una semana va a ser creo que movida. Sí. Ya se viene el cierre para bueno y la presentación para el día viernes. Uh -huh. eh, muy, obviamente, muy revolucionado. Siempre una elección es, es muy importante porque, bueno, eh, si bien hoy la política por ahí, en estos momentos, y creo que tiene mucho más enfoque sobre lo nacional... Y, y lo que representa, eh, bueno, Santa Fe es una provincia muy pujante y muy importante, pero hoy la única manera de transformar es con la política, a pesar de que puede haber cuestiones que, que no son tan agradables uh -huh. para el, la gente común. Sí, cuesta, cuesta llegar con el discurso de la política hoy. Cuesta es, es llegar con eso, el discurso ¿no? de la política, exactamente. El, el vecino está más preocupado en llegar a fin de mes, por ahí, ¿no? Exactamente, y, pero... y existe un cansancio, de la política, uh -huh. que es totalmente comprensible, porque sí. nosotros lo vivimos día a día, pero la única manera de transformar, como puede pasar en cualquier lugar y en cual, cualquier nivel de entes, eh, es con la política. Así que bueno, esta también, vuelvo a insistir, una semana compleja, en nuestro caso vamos por la reelección, eh, estamos con, con, mucha, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, porque bueno, estamos llevando a cabo un proceso eh, de todo lo que teníamos planificado y planteado, irlo logrando en términos de obra pública, de calidad de servicios de eh, lo que eh, de todas las mejoras y que, que se podían dar. Pero bueno, es un trabajo largo, nosotros por ahí es un tiempo corto el de todas las elecciones, porque las comunas son de dos años, sí. entonces nos, nos, nos limita a planificar en mayor corto plazo. Sí. Entonces, eh, en base a eso, bueno, es... Eh, vamos a ir, por, obviamente, por una reelección muy contento y, bueno, en vistas de un panorama, obviamente, que también se va a dar a los niveles provinciales y que, y bueno, vamos a, a, a apoyar. Dentro de este flamante frente, ¿no? Unidos para Cambiar Santa Fe, que, que amplía un poco la base, ¿no? Y bueno también ella con una, una identificación también definida a nivel provincial. Exactamente, dentro de, de, del nuevo frente que, que se ha conformado, en nuestro caso particular y, y, y yo como dirigente, eh, es un apoyo eh, a la candidatura de Carolina Lozada, eh, una persona que nos identifica muchísimo y que creo que lo, lo importante, eh, uno lo, lo ve así, pero la persona... Eh, idónea junto con Federico Angelini, para transformar Santa Fe. Eh, ¿Por qué? Porque una persona que no está contaminada, viene de afuera, de la actividad privada, eh, por, por sobre todo, y que dejó una comodidad para entrar en lo que uno siempre dice, en el barro de la política. Entonces tenemos mucha fe, mucha esperanza en Carolina y en un trabajo que, que creo va a tener su, sus grandes frutos. Bien, bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla la campaña. Leandro, te agradecemos por estos minutos, por la visita, y bueno, suerte, todo lo que viene. Bueno, muchísimas gracias por, por el tiempo, por el espacio, por permitirnos contar la realidad de San Eduardo, un pueblo de la región que para que nosotros día a día le ponemos eh, el pecho y, y, y que cada día queremos verlo mejor, como ver mejor la región y ver mejor nuestra provincia y nuestro país. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos.